Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, esta vez Puerto de Novoros y una sola zona por conquistar. Tanques alemanes, vamos a ir con un br de 6.3, es el que marca el Tiger 2 y el JPZ que es con el que voy a salir. Vamos a ver. Como siempre digo, esto es un auténtico suicidio. Venga, arranca JPZ. Vamos, venga todo el mundo, repito, hacia la zona bueno, JPZ, como es muy blandito tienes una buena penetración de blindaje eres un bicho bastante matón pero somos una lata de anchoas aquí en medio de este berenjenal así que no vamos a irnos pues lógicamente de frente a donde está toda la fiesta un tanque, un cazacarros en este caso semejantes características, yo lo que recomiendo es pues flanquear bueno estamos ahí, 260 metros 250 ya de la zona A podríamos correr rapidito y colarnos por ahí pero bah, habrá una oleada intensa de enemigos que aparecerán en un momento así que nuestra mejor baza es siempre pues el astuto, camuflarnos y poco a poco ir avanzando venga vamos a ver por dónde nos metemos venga por aquí poco a poco venga una marca allí va estar bastante lejos un cuadrante aquí 170 metros es bueno que siempre recordéis antes justo fijaros en el mapa antes de comenzar o al principio de la partida recordar la medida de un cuadrante en cada escenario pues eso os puede dar una ligera una ligera no ventaja una ligera un ligero cálculo a la hora de ajustar un disparo sin tener que, que usar el telémetro que si no tenéis una tripulación que sea muy experta muchas veces las distancias no suelen ser muy precisas venga vamos a ver por aquí ahora que hay fiesta, vamos a ver eh, por ahí, venga, somos muy bajitos, vamos a aprovechar esta esto que es, a ver, vaya, Joder, Gay. venga, vamos a ver, venga, 400, venga, se mueven, a ver, quiénes son estos, 400, venga, pingo. eso es un objet, venga, ahí se mueve otro, esto que es un IS-2, vamos, perfecto, somos bajitos, eh, hay otro por ahí, otro por ahí, un visita, visita tanque americano, ahí está, venga, marca, marca, marca venga, el tío está ahí, se mueve, a ver por el agujero este, venga, impacto, nada, no le he hecho nada el tío sigue ahí, venga, marca, marca, ahí está, venga, esa marquita, venga, estamos listos a ver, a ver, no Se sé ha quedado. vamos para atrás, ojo, venga, mi compañero dispara, ese Tiger ese tío sigue ahí, no lo sé, sigue, sigue, a ver, sí, sí, dispara, ahí está, ahí está Fuego de artillería A ver, a ver Ahora no lo veo Están zurrando Sigue marcándolo ahí A ver, mi compañero se asoma tío, sigue disparando, está ahí Ahí, ahí, ahí está Bah, he fallado. Venga, más artillería. Venga, ahí está, dispara. Yo no sé si le han dado, sigue vivo. A ver, por ahí, cuidado. Ahí está, un compañero, venga. Ese Tiger 2 que se asoma ahí de esa manera tan tranquila. Venga, ese M18 esto es buena señal esto nos dice que sigamos avanzando venga vamos adelante venga para ahí ah oh, hay tres bueno cuatro La carro tanque pesado ahí justo a mi izquierda venga avanzamos por aquí qué es eso oh, se gira marca marca venga vamos a ver si sale por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, da la cara ¿Eh? A ver, por aquí, por allí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Venga, vamos a ver, a ver Ah, beca. Ah, estaba estaba pendiente a otra cosa T-34 Pues si se hubiera fijado un poco Me parece a mí que ahí justo había un hueco Entre estas dos esquinas que si me hubiera zurrado pues ahí me hubiera quedado Cuidado Todavía está la fiesta por aquí muy activa. Venga, aquí enfrente prácticamente Ahí tanque medio Esa marca A ver, a ver, a ver Venga, mi compañero avanza Eso significa que ha caído Venga, esa explosión Creo que es ese tanque medio Menudo cementerio Venga, avanzamos poco a poco Poco a poco muy bien, saquear por ahí, venga nosotros por aquí, por ahí me parece a mí que no vamos a poder pasar. Venga venga no engancho nada, venga por aquí nada, venga por ahí. A la izquierda, bastante lejos, cerca del agua, por ahí. Venga vamos, venga este compañero también avanzando. Este tío tiene buen cañón. Ahí está Lo dicho, tiene buen cañón. Venga, hay muchos cadáveres por esta calle No veo nada A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Avión, avión Ojo, ojo Esta es una estuca Vamos para atrás Venga, venga, venga venga. Como la tire en medio de la calle Y nos pille, estamos listos Sigo yendo todavía. Ah, por ahí va. Vaya, hombre. Venga, me trae Tírale, tírale. Uh, nada. Muy difícil. Venga. Pues nada, seguimos avanzando. Muy bien, muy bien. Qué buen curro. Venga, vamos para adelante. Vamos, vamos, vamos. Venga, muy bien, compis. Muy bien, venga. La calle llena de fiambres. Venga, la victoria puede salir no te se quema. Venga, estupendo. Muy bien, muy bien. Venga, joder, los aviones dando la lata. A ver si siempre se me olvida, los viciosos aviones. ¡Necesito apoyo! ¡Bombazo! boh Ahí han caído unos cuantos. Venga, por ahí me ha parecido un antiaéreo. No marca mi compañero. Mira hacia abajo. Venga, otro más. Un tiger. Otro tiger. Tres tigers aquí. Venga, este reparando. Disparando hacia allá. Puede ser el antiaéreo ese. Venga, vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¿Qué es esto? Vaya, americano. Venga, corre. Ah, listo. Nada. Me tiene listo. Ah, me pilló por detrás. Venga, marca, marca. Venga, listo, se acabó. El jumbo. 76. Qué pena. Bueno, pues, pues nos va a coger a todos por detrás. Ha ido lógicamente por el que estaba más atrás. Venga, con qué salimos de esto. Bla, bla, bla, bla, pito, pito, venga, ya es Panther. Vamos. Pues ha hecho lo que lógicamente yo haría. Cuatro o cinco enemigos, pues siempre le disparo al que está más atrás. ¿Por qué? Porque todos los demás estarán siempre mirando hacia adelante. Y si alguno se cosca o se da cuenta, posiblemente no sepa ni por dónde ha venido. Y ese factor sorpresa, o esa. digamos, ese misterio que dejas tú ahí, esa incógnita. Pues sigue viva. Vale, chorrada que acabo de soltar. Bueno, pues eso. <ríe> eh, siempre hay que ir por el último. Porque lo hace más difícilmente. Se darán cuenta por dónde ha venido el disparo. Mejor explicado así. Venga, avanzamos con el Jack Panther. Es una pena tener que andarnos. Medio mapa. Venga, por... muchachos. Ah, ese pequeño despista bueno ya sabemos que con ese JPZ pues, bastante aguantó fueron dos disparos uno por el lateral que se no sé cómo no me destrozó el segundo por detrás que no sé cómo lo aguantó y ya el tercero me dejó cao venga vamos Champ Panther avanza poco a poco bueno... madre mía nos hemos quedado todos aquí en la salida del respawn hemos perdido todo el avance al loro, no sé si ellos, a ellos les ha pasado lo mismo en la partida está andando, vamos, va bastante bien La ventaja que tenemos ya es bastante grande, pero Venga, vamos a pedir distancia por pues si aparece un pájaro 210 Venga, 300, lo dejamos ahí Pues si aparece algún pajarito, pues más o menos ya tenemos bueno, la zona a. No me he dado cuenta, pero la están tomando, claro y No hay nadie Estamos, todo, estamos saliendo, ¿cuánto? 4 ah, y yo 5. 5, bueno, un tanque pesado Incluso dos, dos marcas, pero uno es un tanque pesado Y están tomando A ah. Venga, el laguillo de turno Venga, vamos, Muy compis han Claro, han tomado la zona Al loro que estamos perdiendo los puntos De esta partidilla Venga Ya Panther, avanza Al loro que por aquí ya A estas alturas de la partida en cualquier esquina ya te pueden salir, venga, eh, no tratas que salir, no vaya a ser que salga alguien 300, a ver, ese tranvía mm, 250, vale, seguimos con 300 poco a poco esta partida está casi ganada hay que ir andando, hay que ir despacio y nada de ir a lo loco venga, un compañero ha caído esta zona la podemos recuperar, venga, hay, hay, hay quien más hay por ahí, a ver, a ver, 1, a 2 ver, Hombre, a ver este le pillo de espaldas. ¿Quién es este? Un jumbo. Venga, vamos a ver. Ahí está, destruido. Objetivo destruido, perfecto. Vengador. Muy bien. Ojo por ojo, hombre. Entonces ha sido mi amiguete. Venga, el otro destruido, perfecto por mi compi. Este era el amiguete que me mató. Bueno, pues nada. Ojo por ojo, perfecto. Avanzando. Venga, compi, ¿qué pasa? Venga, avanza tú también Venga, te dejo sitito. Venga, avanza Vamos, vamos Venga, hay marcas en la zona ciento, 111 metros Venga, vamos Venga, zambombazos. Venga, ves 200 metros, está bien Ah, ¿qué es esto? Ah, venga, venga, venga esto, Antiaéreo ah, Yo de esta no salgo Venga, Nada, nada, venga, ayúdame Nadie Ah, están todos muy lejos, ese cazacarros pasa venga, tío. venga, venga, sigue, insiste, insiste, venga A ver, a ver Nada, nada Reparación, pues como no se vaya Venga, el tío sigue, venga, nada ¿Me puedes cubrir? No, nada, no va a dar tiempo a reparar 43, 42, 41 40, nada, nada, nada. Venga, venga, nada Esto es cuestión de tiempo Ahí, ya está, se acabó que suerte has tenido, tío me has pillado justo de espaldas Venga, Crusader Pues salimos con el Tiger 2 Venga, esta partida está casi ganada Venga, vamos, con Pispan, Ahí van tres compañeros Dos cazacarros, Un tanque pesado para la zona Venga, prácticamente 6-3 Si la tomáis ya es la puntilla Venga, no dejemos que nos roben los puntos Ya que esta partida está casi ganada Venga, avioncito Bah, demasiado, no Por ahí va el tío Venga, ese speedfire Venga por el colega, venga, vamos a ver si le... En la siguiente pasada, venga, adelantando Los disparos, son ¿no? un poco lejos No Necesito que me cobran ¿Quién? Ahí en la zona ah, Estoy muy lejos, compi, si no Te cubriría Aunque claro, cuando me pilló Me pilló a mí ese crusader estaba yo demasiado Solo, solamente era... La... Ese compañero, ese de cazacarros Que siguió para adelante No se dio la vuelta Nada, ¿no? Siempre tienes el apoyo Que esperas Los compañeros, hay veces egoístamente avanzan Y te dejan solo Puedes pedir ayuda, apoyo Que pues ni puñetero caso Bueno, eso suele pasar No le vamos a dar más importancia Venga, adelante, trailer, venga antiaéreo, a ver si va a ser Crusader. a ver, a ver, 240 metros de la zona A aquí tenemos a un panther venga, pisando la zona A bombas por todos sitios venga, solo queda una migajilla nada, nada, nada venga, listo, esto está listo ya ahí está, misión cumplida, quinto en el equipo perfecto venga, esto es lo que más me gusta de gallina algunas veces desaparecen las orugas correcto y, y el tanque sigue en marcha muy bien <ríe> bueno, ahí está victoria, misión cumplida en el puerto de Novorox y vamos a ver qué nos depara la partidita venga, gallin, vamos a ver ahí está venga quinto, 16.698 Objetivos destruidos, 5 impactos, 85% de actividad. No está nada mal. Y seguimos avanzando la investigación del DF 105. Pues nada, esto ha sido todo en el puerto de Novorossi. Recordaros abajo en la caja de, la caja de los comentarios: enlace, Discord, Cuadro Nibis, Facebook e Instagram y el canal de nuestro amigo de la comunidad en Twitch. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle muchos likes, es la mejor manera de apoyar el canal. Y como siempre digo, nos vemos en un próximo chao